Uy, unbox Hola qué tal, bienvenidos a otro episodio En esta ocasión vamos a estar haciendo el unboxing de estas En esta ocasión son dos cajas de eh, la corte del rey Que es una expansión que salió el día 25 de junio de 2021 eh, Cada una de estas cajitas tiene 24 sobres eh, Cada uno de estos sobres tiene 7 cartas De las cuales una es metalizada eh, la colección está formada por eh, 37 raras, 15 super raras, 10 ultra raras y eh, existe la posibilidad de que 15 de ellas vengan con una rareza de coleccionista. Y pues la verdad esperemos que nos salga al menos una, sería, sería bastante bueno. Y pues bueno a continuación les van a salir las cartas que más nos interesan y pues vamos a empezar... este un box eh, y pues bueno mientras les platico esta eh, eh, bueno cuando cuando empezaron a salir estas, estas cajas eh, pues bueno la, la lista no, no se conocía no se sabía muy bien qué tenía pero a, a esta fecha pues ya hay una ya tenemos una, una idea muy muy clara de qué es lo que puede traer y pues eh, además de traer estos estos este Personajes que utilizaba que salían en el anime. Pues que, bueno, también, también pueden salir los dioses egipcios. Entonces, es, es una colección muy interesante. Y también, pues nostálgica. Y bueno, esta es la fusión. La fusión de eh, los tres caballeros. El de la rey, la reina. Y el el otro que es ya no, no sé cómo se traduzca pero bueno vamos a ver court of cards Voy a poner aquí y esta colección es algo muy similar a la del año pasado de mmm, Chaos entonces, en cuanto a, digamos que es la versión de este año. Y bueno, vamos a ver qué más nos depara. Me voy a ir muy rápido. Rose Princess. Porque son bastantes sobres. Gana Joker Muy linda carta Y bueno vamos a dejarla por ahí Y vamos a seguir Thunderspeed, Summon. Y bueno, ahorita que acabo de ver el, la carta de los refuerzos de la armada. Esta también viene con rareza coleccionista. Y la verdad es que cuando yo jugaba Yu-Gi-Oh! era una de mis cartas favoritas. XYZ Hipercanon. Y esto es porque yo solía jugar con guerreros sobre todo. Entonces en ese tiempo, pues bueno, saben que, que en una baraja de guerreros tener esta carta de los refuerzos a la armada es bastante esencial. White Rose Cloister. Hyper Galaxy Y bueno ahorita también que, que he estado viendo Un poco de listado de cartas Que te pueden salir, también hay una carta muy interesante Que es El Número, número F0 Que además de negar efectos Se puede Doles. Se puede este, adueñar de los monstruos del oponente a los que les negó el efecto. Entonces, pues, parece ser una carta muy poderosa, pero me parece que también es bastante rara. Gorp, Legacy, Guardragón. Chofen, Phantom of the Jingjiang, yang of the yang -Zing. Vamos a ver... Lightning Storm, vaya, esta es, esta es una carta bastante poderosa Entonces, como pueden ver Puede destruir todos los monstruos de, en posición de ataque que el oponente controla y todas las eh, cartas de magia o de trampa que el que tu oponente controle. Entonces es, es, es bastante, bastante poderosa. Y de hecho me recuerda a dos cartas muy, eh, pues igual, igualmente poderosas. se usaban en mis tiempos pero bueno está es combinada Scrap Twin Dragon Red Rose roster nuevamente carts que Wild, este, este esta ilustración está bastante, bastante llamativa, magnet induction, bastante nostálgica, igual. Ya que estos monstruos eh, salían, bueno, en el ánimo. En el hace ya mucho tiempo. Imperial Bower Que era de las que estábamos esperando Bastante, bastante atractivo el arte También Ah, bueno, eh, también algo que estaba viendo de esta expansión es que justo estas cartas que se pueden combinar bastante bien con las barajas destructuradas de que salieron de los dioses egipcios. Face card Fusion. Entonces, si, si adquirieron una de esas barajas puede que esta caja les venga bastante bien. Y Z y Legacy War Dragon. Y el último. Magnet induction. Y bueno, pues vamos con la siguiente. Te lo voy a dejar por acá. Y bueno, yo diría que hasta ahora todo va muy bien. Pero pues podría mejorar. Entonces vamos a seguir viendo qué más trae esta caja. Y bueno, vamos a separarlos. Para empezar del lado izquierdo. Y me voy a ir muy rápido. Rose Princess. Court of Cards. Estoy confundiendo. Hyper Galaxy. Girl, bols Dolca. dolka. Legacy guard dragon. <tose> Z hyper -Canon. Phantom of the yang No lo había pronunciado mal. Scrap Twin Dragon. 49 también ya no había salido también este ya no sabía había uh -huh. y así terminamos wow <risa> Wow, wow, wow. Esta es edic Edición Rareza Coleccionista y es de las mejores cartas. Esta es la carta que les había dicho. Que eh, bueno, aquí lo podemos ver una vez por turno. Cuando tu oponente activa un, un efecto de monstruo, puedes quitar un material y negar la, la activación. Y si el monstruo sigue en el campo, gana el control de él. ¡Wow! ¡Perfecto! <risa> ¡Wow! No lo puedo creer, no lo puedo creer. Mucha suerte en esta caja. ¡Wow! Y, y no, no me había salido ninguna con rareza de coleccionista. Y vaya que están muy, muy padres. ¡Wow! Este tiene un lugar especial Y bueno pues vamos a seguir La verdad es que Esa carta Valió la pena todo el unbox Y pues bueno Ya solamente vamos a terminar <risa> Bueno por si fuera poco Nos sale otro igual pero bueno, este no es raro esa coleccionista, es simplemente la versión ultra rara. Uno después del otro, ¿Qué, qué curioso, ¿no? Y es curioso porque también he visto que son un poco, un poco raros, ¿no? No son tan comunes como otras cartas ultra. Thunder Speed card face card fusion. Sí. a Como que después de cierto punto Ya se empieza a volver repetitivo Al igual que las de un caos Porque la colección es muy pequeña Magnet Inducción pero como pueden ver pueden salir cartas muy, muy interesantes. Y pero, pues hasta ahora no nos ha salido ningún dios egipcio, pero se supone que también vienen aquí. Y también se supone que hay una rareza eh, igual diferente. Tiene como unos símbolos de, de estos egipcios. Acá en Joker nuevamente. Y pues bueno, también este está bastante lindo el diseño. princess y el último, bayas. el último que bueno, ya ya no podemos pedirle nada más a la vida. <ríe> Ahí está uno más de estos. Y pues, bueno, con eso terminamos el unboxing. Y bueno, pues vamos a, a pasar al resumen. Pasando al resumen, del checklist tenemos un 3 de 5. Cada caja cuesta 80 dólares, por lo que nos da un total de 160 por ambas. Con respecto a las metálicas, de la primera caja suman 64 dólares y la segunda 180, lo cual nos da un total de 244 dólares. A continuación se muestra el top 5 según el precio. Y por último está la carta favorita que es el número F0 Utopic Draco Future y pues no solo por su efecto sino pues porque también es la primera con rareza de coleccionista que nos sale en el canal. Así que bueno pues muchas gracias y hasta el próximo yu gi oh Box.